Ahí. Vale, las cosas aquí, ¿eh? las fuerza especiales, ¿eh? macho, los que no fallan nunca, tío. Esos recursos ahí. ¿no? Claro, claro, la y no atrás. ¿sabes? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a la línea. ¿cómo? a pillar, saltando. ¿Vale? Eso me subir el bolsillo? ¿no? No, no, no puedo, si no tengo sensibilidad. Tiene que necesidad? Venga. El mejor de educación física, el que no crea trauma. Muy bien, muy bien. Eh, eh, el estado de forma... Bueno, hay que mejorar un poco, pero... pero Vamos a dar vamos a dar un 6, un 6, un 6 está bien, para el primer día. No nos pensábamos que íbamos a la pierna. Pero vimos que sí. Cogemos aire, subiendo, subiendo, subiendo. La cabeza como si quisiésemos tocarnos con la barbilla en el pecho, ¿vale? diferenciar del resto de los partidos y de, la de las organizaciones es precisamente en cosas como esta, en el deporte base. Ayer me preguntaron qué opinaba de los Juegos Olímpicos y yo les decía los barrios olímpicos. Primero hablemos de barrios olímpicos, de calles olímpicas y no hablemos de Juegos Olímpicos. ¿Por qué, Juegos Olí ¿por qué barrios olímpicos? Porque creo que el deporte base está en Madrid muy deteriorado, esto está abandonado. Entonces es muy importante que defendamos en los próximos meses, la importancia del de deporte base y el deporte de barrio. Hemos perdido nuestros espacios públicos, donde tenemos espacios públicos para poder, para poder juntarnos. Esto, aunque os parezca una tontería, pues es una forma de socializar. Muchos de nosotros vivimos en barrios que están plagadas de locales de apuestas y que no tienen ni un solo gimnasio público. El 90% de las estaciones públicas de Madrid están dentro del M30. ¿Qué pasa con los chavales y con las chavalas? de renta bajas, que no tienen eh, acceso a una instalación deportiva o que no tienen acceso al deporte por motivos económicos. Que esto pase en mi ciudad, a mí me avergüenza. Quedan ocho meses por delante, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a la joven por esta convocatoria. Vamos a salir a cambiar Madrid. Lo que tenemos que hacer es creernos que podemos ganar Madrid porque esto es lo que llamamos el ADN en los deportistas.